Buenas noches a todos, Dante, buenas noches. Eh, buenas noches hoy es un día muy triste para, para México, para la industria del fútbol, eh, un día donde hay que hacer un examen de conciencia eh, general, directivos, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, medios de comunicación, aficionados, todos juntos, pensar qué está pasando y tratar eh, en la medida de lo posible de, de reflexionar, diría yo, eh, lo que ha sucedido el día de hoy, entristece no solamente a la industria del fútbol, sino yo creo que a todo México, y primero unirnos a la, a la pena y por supuesto tomar cartas en el asunto. Me parece que es momento de que haya mesas de debate, y de tratar de darle solución lo más pronto posible para que la gente pueda asistir a un espectáculo, para que se pueda distraer, eso es el fútbol, simple y sencillamente, y no que sucedan este tipo de, de eventos. Lamentamos mucho, estamos consternados en Chivas, Directiva, Cuerpo Técnico y Jugadores, lamentamos mucho lo sucedido. Adelante, Dante. Gracias, Ricardo. Reiterar el, el mensaje que atinadamente das, estamos en el Club Santos Laguna consternados por los hechos que han ocurrido en este partido lamentablemente con un costo de vidas. Eh, desde, desde nuestra trinchera, reiterar el mensaje y el compromiso de poner todo lo que esté nuestra, de, de nuestra parte como industria, como clubes, como directivos, como jugadores para evitar que esto se repita. El fútbol es una fiesta, el fútbol es un evento familiar y tiene que mantenerse así. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.